en el caso de los hermanitos Kruk eh, y hemos tenido varias oportunidades a Carla, su mamá y hoy ha vuelto Carla porque bueno, en, en un momento ¿vos sabes que tenés otra cara? Sí La presentamos que estás acá con nosotras Carla Hola ¿Cómo estás Carla? Bien. Bienvenida Hola. Se te ve mucho más aliviada ¿Puede ser? Puede ser, sí, sí eh, Esta muy... última audiencia te dejó un poquito más tranquila Sí, por un lado en lo personal, uh -huh. no, no en lo legal, por supuesto eh, no hubo justicia, pero llegó un momento que dije no no sé si me resigné, ¿eh? pero dije basta, necesito paz, mis hijos necesitan paz, claro. uh -huh. necesitan descansar. Indudablemente la justicia mm, demostró una vez más que la justicia del hombre no es justa. Así que luego de eso, de mucho dolor, eh, mucho uh -huh. dolor, me costó mucho. Y dije, bueno, Carla, a ver. Un stop, claro, eh, totalmente. Y, y aparte eh, para uno, ¿no? Como persona, mira. Sí. Sabes que pensaba mucho antes de empezar la entrevista. Si bien como comunicadores, cuando pasan estas cosas, esos, estos accidentes, todos duelen un montón. Pero en mi caso, hay algunos que te llegan como a lo más profundo que otros. No me preguntes, porque el caso de Carla, tu caso siempre desde el año pasado que te conocí, que te entrevisté, que me, que me pasó, que mm. sentí que Carla era yo y un montón de mamás y familias mm. de Mendoza, si bien ahora estamos viviendo también a nivel de país un juicio tremendo, que es el juicio de Fernando Baez Sosa, que nos conmociona a todos. Eh, escuchaba a una de las abogadas que forma parte de, de lo que es eh, Fernando Burlando Que es el abogado del caso de, de los familiares de Fernando Baezosa Sosa Y dijo algo que lo quería compartir con vos Dijo, por más que a Fernando lo mataron, lo destrozaron, le pegaron Ese video que vemos y vemos que uno por ahí dice, no lo quiero ver más Si bien le sacaron la vida, no le sacaron el alma y el alma es el que está en cada uno de nosotros Hoy en día Y yo creo que con tus hijos Es, es lo mismo Yo sé que no crees más en la justicia La justicia Totalmente. se equivoca La justicia sí. hay que cambiarla Exacto. Pero el alma de tus hijos Sigue estando en cada uno de nosotros, Carla Totalmente Sigue estando vivos, presentes y, y quizás mi tranquilidad pasa por eh, ya Está la justicia no puedo hacer más nada Legalmente llegué a mi límite Pero no porque yo quiero Sino porque las leyes están mal claro, hechas claro. Hasta, hasta acá llegamos entonces dije, de ahora en más, honrarlos, recordarlos. Mis hijos jamás tienen que ser olvidados, jamás, jamás. Ellos eran y son dos seres de luz que creo que han servido de ejemplo para muchas familias, para muchas... Eh, yo he recibido muchos mensajes. Llego a mi novio a la hora de llegar a mi casa y abrazar a mi hijo, sí. a la hora de tomarme esos cinco minutos de estar con mis hijos. Uh -huh. Creo que, que mis hijos han dejado un gran, una gran enseñanza. Y eso es lo que haré de ahora en más. Todos vinimos para algo a este mundo, ¿no? Sí, ya lo sé. Sí. Y ellos con tres años, Abril, que recién los había cumplido, y con siete años, Agustín, creo que dejaron una enseñanza tan grande a nosotros los mayores, uh -huh. a nosotros como papás, como, como mamás. Totalmente. ¿Cuánto nos enseñaron dos criaturas? ¿Cuánto? En, en tan poquito tiempo, ¿no? Tan poco tiempo. Eh, recién Carla nos, nos contaba, a mí y a Rodi, antes de arrancar el programa, eh, un, un dato muy curioso de José Casia, que es el imputado sí. por, por, por la muerte de tus hijos, eh, que coinciden con tus hijos que eran compañeros del colegio. Claro, iban al, al colegio y bueno... La de verdad... hecho son vecinos del barrio, digamos. De hecho, ¿no? si le dan la, la libertad que sea, es inminente, vamos a ser vecinos del barrio. Sí, sí, sí, sí, sí. Eh, la verdad que, bueno, no sé si su conciencia lo dejará vivir con sus hijos. Entró su hijo al colegio después del 19 y dijo, mi papá mató a Agustín, eh, porque hay una placa, tiene un aula, Agustín es su nombre. Uh -huh. Mi papá mató a Agustín. De hecho, el nene le dijo, que fue en el día de accidente, lo tenía en brazo, le dijo, «Papá, te dije que por qué saliste con el auto sin freno». No tenías que salir con el auto sin freno. Wow, yo creo que yo creo que esa, bueno, esa no condena, condena es duda. la peor condena para una persona, sí. la de tus hijos, que la de estar tanto tiempo en la cárcel, o hasta la, la misma condena social, cuando un caso se vuelve tan mediático. Exacto, sí, sí. Eh, yo lo único que quería era luchar por justicia por mis hijos. Me levanté de una silla de ruedas para luchar por ellos. En su momento fue favorable, en su momento creí en la justicia, en su momento dije, se puede, con mucho esfuerzo se puede. Y sirvió para muchos otros casos el tema de mis hijos, hasta uh -huh. en Córdoba uh -huh. también. Eh, pero bueno, este esto revés, digamos, de la Corte Suprema de Justicia, vuelve atrás un montón de casos, no solo el de mis hijos. Uh -huh. eh, y para los papás que, en, que nos dieron, yo lo, le dieron, me dieron la oportunidad de hablar esta última audiencia, y los miré a los jueces y le dije, a mí me dieron la perpetuidad, a mí me dieron la, la perpetua, porque yo no los vuelvo a ver a mis hijos. Entonces, que este sujeto debe de pagar. Bueno, las leyes no están hechas para nosotros los que peleamos por nuestros derechos. Eh, siempre Siempre insisto un poco que hay una gran responsabilidad en todos nosotros cuando votamos y la sí. gente cree que es... Una obligación ir a votar uh -huh. e ir a poner un voto en la urna, y si no, voto en blanco, y si no, no me importa. Si voto el que me dice mi iguales. abuelo. Y vos sabes que cuando nosotros votamos y ponemos a toda esa gente que ponemos en la legislatura, que las ponemos nosotros, ustedes que están allí en casa, ellos hacen las leyes. ¿Cuánta responsabilidad? Que, ellos que, que hacen no nos damos cuenta. Con las que después tanto nos quejamos. Exacto. No hay justicia. ¿Y qué hacemos? Exacto. ¿Y de verdad qué hacemos? Como ciudadanos tenemos una responsabilidad enorme Tremendo. cuando ponemos sí. ese voto en la urna. ¿Sí? Sí. Porque después nos quejamos y vos decís, ¿y qué hiciste? Porque quejarse es maravilloso. Sí, sí. Ahora, claro. ¿qué hicimos como sociedad para que las cosas vayan modificándose? Tenemos que estar muy atentos a eso. ¿Por qué, ¿Por qué Rodi? Porque... Nadie está exento de esto. Uh -huh. Yo también miraba las noticias, miraba la televisión y, y decía, pobre madre, pobre gente, mirá, uh. Sí, y, y después fui y, y, yo. Y, y, Carne propia. Nadie está exento de un esto. Un segundo de tu vida, ¿no? Es un segundo. Uno no sabe cuando se va de acá, cuando va, cu no sabe. La vida son segundos, son momentos. Entonces por eso. Que Dani te lo dije la primera vez que nos vimos hay que disfrutar cada momento sí, cada me acuerdo. Segundo. tu entrevista la sí. tengo acá y la verdad que para mí siempre lo dije en, en, en, en mi trabajo fue un antes y un después porque porque wow porque entendí un montón de cosas al escucharte y todo y como que cambió también la apertura hasta de mi maternidad y todo por eso siempre te agradezco que estés acá y como siempre te dije a vos y a todos pero en tu caso tenés uh -huh. las puertas abiertas para lo que Gracias. quieras eh, yo estoy muy de cerca en el caso de Fernando Báez como todos y lo traigo sí. acá porque porque te, te tenemos a vos acá en Mendoza, pero este caso ha llegado, creo que a nivel ni siquiera nacional, o sea, ha llegado al mundo este caso. Y nombraban mucho que los, a los papás de Fernando nunca se les acercó ningún papá de estos chicos uh -huh. a pedirles perdón. Uh -huh. o acercarse, a ponerle la mano, lo que sea. Yo creo que los seres humanos, cuando pasan esas cosas, como que el dolor que tenemos no se va, pero se alivia un poco. En tu caso, Carla, ¿alguien nadie. vino a decirte nadie algo? Nadie, nadie, nadie, nadie vinculado a este sujeto o a cualquiera de los otros dos que también uh -huh. son uh -huh. partes del accidente. Eh, nada más que, bueno, también la Suprema Corte lo sobreselló del todo. La verdad que no se entiende por qué, porque también. Pero a veces fueron... el no acercarse no voy a justificar, claramente. Sí. Pero no tiene que ver con estrategias okay. de los abogados. Viste no que sé. Hay, hace, hacen estrategias. Sí, Entonces, sí. si te acercas, aceptás culpabilidad, no sé qué, mejor no te acerques. Y capaz que la persona quiere, pero. Claro. Lo, los abogados empiezan, no, no te acerques, no hagas, no no mires, mira para abajo, tenés la vista fuerte. Hay una serie de entrenamientos ser, en una, el acusado una, una, a veces. Puede ser lenguaje corporal, ah ¿eh? Claro, pero sí. Sí, sí, sí se sí, escucha sí, ahora, les, sí. Le, los entrenan a sí, eso, sí. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Los abogados los entrenan para, para, para defenderse uh -huh. de alguna manera. Entonces, puede ser, puede llevan ser. las cosas un poco al extremo. Sí, puede ser, pero los familiares o la gente del uh -huh. entorno más allá de, de la culpabilidad o no de la persona que estamos juzgando es una cuestión de empatía solidaridad sí. como ser humano también son papás son son son abuelos son familiares entonces más allá de eso digo como persona y acá no existió ni la persona ni no existió nada nada nada de hecho tampoco del de sujeto este ahora esta última audiencia el abogado de él el juez también le dio la, los jueces le dieron la palabra a él y, y y el abogado de así, le tiró el micrófono y dijo, eh, pido perdón, pido disculpas, eh, no quise hacer esto, no sé. Y nada más, que no las veo ni siquiera sinceras. Uh -huh. A cuatro años, en el momento de estar por quedar libre, pedís disculpas. Algo, un gesto mínimo de, de demostrar que sos persona, no, no sé, y más si, si es papá. Eh, no. Hablemos ahora, eh, te pongo en un lugar, Carla, eh, lo liberan, queda libre tus hijos no están, la vida sigue adelante. O sea, ¿cuál, sí. es, ¿cuál, es, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu motor día a día olvidándote del tema del juicio? Y bueno, esa persona vivirá con, con lo que quiera en su cabeza y, sí. y todo lo que pasó, pero Carla sigue adelante porque Carla tuvo la bendición de volver a ser mamá de Jazmín ahora, sí. que obviamente es un regalo de la vida que le mandaron sus hermanitos sí. de arriba. Sí. ¿Cómo es Carla para adelante? ¿Cómo te proyectas? Eh, enfocada en mi hija Jazmín es mi motor, por lo cual me levanto todos los días y sigo y sigo y sigo y, y con respecto a lo demás, el tema legal terminará, terminará cerrado, uh -huh. pero seguiré honrando y recordando a mis hijos en cada oportunidad que tenga en, en la vida, para que ellos no se olviden eh, obviamente como mamá jamás los voy a olvidar van en cada respiración mía, pero seguiré para para honrarlos y, y no sé, hay, quizás hay mucha gente que, que puedes hasta ayudar eh, o te preguntan cómo hiciste, cómo haces cómo... Bueno, no sé si soy el ejemplo, pero... Qué sé yo, por ahí una palabra ayuda. Un montón. Claro. Y... ¿Y el perdón dónde quedó en esto? ¿Te, ¿Has tenido la capacidad de evaluar la posibilidad del perdón? ¿A este sujeto? Sí. No, no. Ni se me cruza por la cabeza, no, no. El daño que me hizo y que ha hecho a mi familia, porque no soy solo yo la que sufre, yo sufro como mamá, pero sufren como abuelos, como tíos. Eh, el daño es tan grande, tan irreparable. Claro. Y en algo que se podría, esto no fue un accidente, Este fue un incidente. Un accidente es algo que no se puede evitar. Exacto. Pero esto se podía evitar. Desde el momento que este sujeto se subía a su casa en un auto que no estaba en condiciones, y desde no respetar ninguna norma de velocidad, de nada, de nada, no respetó nada. Eh, Por eso también es raro eh, el, el fallo para los otros dos, porque hay uno de ellos que manejaba en estado de ebriedad de, de, de, de, de, de, de Exactamente. Y es el que choca al otro y, ¿Y el en otro. En contramano. En contramano, la sí, verdad. fue una, la, una cadena. Una locura. Vos estabas parada en la vereda. Yo con caminando los para llegar a la esquina, todavía no estaba parada Porque si estoy parada, miro, obviamente Entonces por ahí veo alguna secuencia, algo puedo llegar a ver Pero estabas casi llegando... Estaba casi llegando a la esquina ¿Qué me voy a imaginar toda esta secuencia? Que, que iba a pegar un volantazo, meterse en contramano y, y volarnos Mi hijo volaba, era volaron más de 20 metros y Yo por el peso... No me pudo volar, me metió bajo el auto y me arrastró hasta la reja del, Ay, del San Juan. El, el Rodi te preguntaba perdón a, eh, a este sujeto, yo te la hago más grande la pregunta. Sí. ¿Perdiste la fe, perdón a la vida, la, pudiste perdonarle, a no sé si sos religiosa, no sé en qué crees, pero ¿pudiste perdonar y recuperar la fe? Todavía ¿tás? estoy media ah. enojada. Eh, mis hijos no se iban a dormir si no rezaban el ángel de la guarda eran muy creyentes, éramos muy crecientes y después de esto le imploré y le rogué a Dios o que me los dejara o que me llevara no sucedió ninguna de las dos, estuve muy enojada así todo, así todo bauticé a mi hija Jazmín y me pude parar delante de, de Dios y le dije si no cuidaste de mis hijos, cuida de Jazmín claro. que es lo único que tengo hoy y bueno, muy de a poco, ¿no? muy de a poco, estoy bastante enojada él podía con todo, puede con todo, dije, no pudiste con mis hijos. Así que de a poco. ¿Tenés algún tipo de apoyo profesional? Sí, claro. Sí. Sí, sí, desde el día cero. Desde el día cero. De hecho, mi psicóloga me acompañó a la audiencia. Uh -huh. eh, sí. ¿Y es realmente una ayuda? Una súper ayuda. ¿Lo recomendás a personas que están pasando en, sí. en distintas situaciones sí. que no saben si les va a servir uh -huh. de no, esta ayuda? Sí. Ayuda, ayuda porque uno ve todo negro Ve todo oscuro, ve todo que no se puede Todo negativo Y te dan un punto de vista, mira, y si lo pensás así En vez de así, y si lo pensás así No te imponen, pero te dan la opción Te dan un abanico claro, claro, claro. Para que vos puedas pensarlo de otro punto de vista uh -huh. Y decís, bueno Y sí, y bueno Y, y la vas llevando Uh -huh. ¿Y le hablas a Jazmín de sus hermanos? ¿Tenés fotos en la casa o preferís por ahí quedarte con el recuerdo de los chicos en tu memoria? ¿Cómo te cómo vas a hacer? Sí, parte? Jazmín tiene sus hermanos incorporados como, como si estuvieran. Uh -huh. eh, ve las fotos, les habla, los saluda. Hola, Agustín. Hola, Jazmín. Eh, hola, Abril. Sí, les habla. como O ve una foto y dice, mis hermanos. Uh -huh. eh, sí, eso lo tiene incorporado... En, con naturalidad, obviamente eh. no sabe qué pasó, muy es muy chiquita, chiquita, muy chiquita, pero tiene incorporado a dos hermanitos, uh -huh. que uh -huh. llegado su momento, obviamente le explicaremos con la familia qué sucedió, pero sabe que tiene dos hermanos. ¿Sí? Eh, ¿Y, y cómo, cómo se compone tu entorno familiar? Y estamos mi mamá, mi hermano y mi papá, uh -huh. que yo vi me vine a la casa de mi mamá. Y mi hermano y mi papá estaban en Buenos Aires, nosotros vivíamos en Buenos Aires. Claro. Después del accidente, los dos dejaron todo, una vida, y se vinieron a Mendoza a acompañarnos. Y, y ya se quedaron acá. Se quedaron acá. Y te pregunto. ¿Tu va? hermano allá? No, mi hermano, no, se hermano también. Vino. Ah, se también, vino tu por acá. hermano también acá. Yo, sí. yo te pregunto esto como amiga, como si estuviéramos tomando, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un mate en casa. Ajá. Y muchos se preguntan, ¿qué pasó con tu relación con el papá de los chicos? Mi relación, bueno, después de que quedé que embarazada, eh, las cosas no empezaron muy bien, hubieron muchas cosas bastante... Estás hablando de, del papá de Jasmine El papá de Jasmine Yo te preguntaba, si querés hablemos sí. de él, también por el papá sí. de Agustín y de y de Abril. ¿Me preguntabas por el papá sí. de Agustín y Abril? Ajá. No, no tengo relación, Ajá. no nosotros no, no, no teníamos relación. Se separaban hace muchos años. Sí, sí, sí, sí, ya estábamos separados. Y, Igual se, se han encontrado las Sí, audiencias. nos hemos encontrado Y ahora en esta última audiencia Estuvimos sentados al lado uh -huh. eh, Bueno, entendimos que, que Era un, un tema por nuestros hijos En común, uh -huh. claro. nada más que eso ¿Y, y con el papá de, de Jazmín? Y el papá de Jazmín Estoy separada uh -huh. eh, De Jazmín era pequeña Antes del año, o sea, tiene más de un año y medio Jasmine. así que bueno Tampoco tengo, tengo relación, ni él tiene relación Con su hija La... Abandono. Nada. <risa> nada, nada. ¿Qué, qué, qué ta, mujer, ¿eh? Él era tu abogado también. Él era mi abogado causa, que también renunció, renunció a la causa. Sí, sí, sí. Así que agradezco al fiscal Fernando Junta que eh, él siempre me representó y estuvo uh -huh. conmigo y hizo que todo esto... Porque en esta última evidencia no tenías abogado. No, no, no, no. no Pero los abogados del papá de mis hijos uh -huh. eh, me representaron también. Ah, claro. también te, te ayudaron. Ah, sí. Eh, te, la verdad que la escuchás a Carla y decís... Wow, cuánto tengo que aprender, cuánto, cuánto tengo que valorar y, y también ni hablar. Pero siempre digo que, que la vida le da la guerra a las personas o a los soldados que realmente pueden llevar esa guerra. Y uno por ahí en el momento capaz que no lo entiende, o decir, espera, soy un ser humano, dame un poco de, de, de tranquilidad, de paz, déjame de, de sufrir. Sí. Y yo creo que si lamentablemente todo lo que te pasó y todo lo que te, te, te, te pasa ahora con el juicio y bueno, también con el papá de los chicos, es porque realmente... Es un gran soldado Sí, so, lo soy sí, sí, pero como decís vos, decís ¿Cuánto más? Paremos un poco paremos un poco Pero después de lo que he pasado De haber tenido que, que tener a mis hijos muertos en mis brazos De haberlos puestos en un cajón De haberlos eh, llevados a un crematorio y de ver cómo un cajoncito se llevaba a quemar Y de ver dos cenizas Y volver a mi casa Después de todo eso ¿Qué tanto me puede doler todo lo otro? Claro. Son circunstancias Después que pasan... ese dolor, no hay, no hay nada tan fuerte como eso. Totalmente. Entonces, son circunstancias que pasan y hay que sortearlas y, y buscar el mejor camino, y la mejor solución y nada más. Pero desde... A veces cuando me dicen, viene Carla ayer, uno se pone a pensar y uno dice, ¿otra vez Carla? Porque claro, uno pregunta, eh, hasta dudando mucho de las preguntas que uno hace, porque... No, uno no sabe si te, te, te lleva de nuevo a ese lugar, uh -huh. a ese momento, a las situaciones, que quizás un poco uno quiere empezar a sí. borrar ciertas cosas, ¿no? Porque si no, con toda la carga es imposible, ¿no? Entonces digo, otra vez, Carla, y otra vez le vamos a, a hacer todas estas preguntas. No es fácil de este lado tampoco. Entiendo. Obviamente el tuyo es el lugar difícil, entiendo. no es el nuestro. Pero, pero de este lado tampoco es muy sencillo. Lo entiendo, ¿no? pero... Eh, siempre tuvimos esa libertad de preguntarme lo que quieran, sí. me preguntan. ¿Y siempre no, no. Lo, lo decís cuando Daniela apenas llegó? Sí, eh, podemos hablar de todo, no hay problema. Entonces podemos hablar de todo. Habilitas no. siempre. Sí, por supuesto. Sí. Lo hable o no lo hable, esas cosas están en, adentro mío mm. permanente. Sí, y sabés qué es verdad todo lo que hice el rodito, porque uno piensa y decís, bueno, Carla, y capaz que uno puede pensar del otro lado. ¿Para qué le siguen preguntando? Y la claro, llevan claro, a ella de claro. vuelta. Pero Carla es distinto, porque yo creo que, que, que, que es como que Carla lo necesita hace también. Un de y, también. Y, y vos, vos no, no, no obligás sí. a la persona, vos le preguntás: vos, che, claro, no, Dani, claro, quiero claro. ir y, y dejá que me prepare, no puedo, pero te juro que mañana voy, estoy acá. Sí, claro. Y yo creo que la gente, los que están del otro lado, esto no es ser morboso ni nada, pero mm. necesitan de estas historias y necesitan saber que esto pasa. Pero está acá contándolo, porque pudo hacerlo entonces a vos que estás del otro lado y escuchando esta historia, lo que te pasó, te pasa como a nosotros, es mínimo. Cada uno tiene su historia y no hay que sí. minimizar lo, lo, lo, los problemas de cada uno, pero estás pensando que es mínimo, te está sirviendo para que valores la vida y para que mires todo de otra forma. Entonces yo, yo agradezco un montón que, que estés acá. Y, y te animes de vuelta a vivir ese momento tan feo Que seguramente lo debes vivir todos los días en tu casa sí, Porque sí, esas sí. imágenes que contás Y las traes son tan reales Como si hubieran sido ayer sí. Entonces lo que, lo que vos haces Ayuda un montón a, a muchas personas Y te lo recontra agradecemos desde acá No, la agradecía siempre soy yo Y siempre se los he dicho Cuando yo he necesitado de ustedes Siempre, siempre, siempre estuvieron Y de ahora en más Quizás siga necesitando de ustedes Pero para decirles les voy a hacer un homenaje a mis hijos, les voy a uh -huh. hacer un mural, les voy a hacer esto, les voy a hacer lo otro, les voy a. para eso. Y siempre. Siempre para vamos a estar acá. El gracias, 7 es tu Carles. casa. No, Muchas gracias, Carlos. Gracias.